Me han pedido que os cuente la historia de Doña Francisquita, una de las tarzuelas más conocidas. Pues empecemos por el principio. La acción transcurre en Madrid durante el carnaval de un año cualquiera a mediados del siglo XIX. Fernando es un joven guapo que está encaprichado por una famosa actriz de teatro que se llama Aurora, la Beltrana, pero ella no le hace caso. Por otro lado, tenemos a Francisquita, la hija de Francisca, que está locamente enamorada de Fernando, pero a él no se da cuenta. llamar su atención? Parece que en el siglo XIX dejar caer un pañuelo para que el chico que te gustaba lo, lo recogiera era una buena forma de lograrlo. No sé si yo hoy en día eso funcionaría. El caso es que Fernando lo recoge y empiezan a hablar. Por otro lado tenemos a don Matías, que es el padre de Fernando y que cuando todo el mundo pensaba que quería casarse con Francisca, resulta que lo que quiere es casarse con su hija, Francisquita. Vaya Dios que se está montando, ¿verdad? Bueno, sí, vamos con el segundo acto. Poco a poco Fernando va sintiendo algo muy especial por Francisquita, que en ese momento ya es la prometida de su padre, don Matías. Es entonces cuando Fernando nos canta esa famosa romanza que dice «Por el humo se sabe dónde está el fuego y del fuego del cariño nacen los celos». Y es que, qué situación, ¿verdad? Estar enamorado de la chica que se va a casar con tu padre, es decir, la que se va a convertir en tu madre. Pero todos sabemos que, en el fondo, Francisquita lo que está haciendo es llamar la atención de Fernando para conseguir su cariño. Y por eso se ven y se cruzan en la fiesta de carnaval e incluso lo organizan todo para acabar bailando juntos. ¿Qué vamos a hacer nosotros dos? Lo que creo que es bailar es acto comienza con una discusión entre don Matías y Fernando, pero todo se resuelve cuando Francisquita se disculpa con don Matías explicándole que realmente ella está enamorada de Fernando. Yo no resisto, pero no... Don Matías entiende la situación y aprobando el amor entre ambos, bendice a su hijo y a su nueva hija e invita a todos a la boda. Finalmente todos acaban felices brindando y entonando el canto alegre de la juventud.